Carlos durán ex compañero de, trabajo de chantal critica los comentarios negativos hacia jiménez el youtuber en este caso carlos durán como lo conocemos que fue el que le dio el mayor duelo de la de la fallecida eh, habla de ella tras el entierro de la locutora y modelo quien perdió la vida a mano de su ex, de su pareja el pasado sábado hizo un llamado a la reflexión y que por favor los comentarios negativos mejor no digan veamos sus declaraciones la situación ...y ayudar en el dolor a la familia es mejor que se queden callados y simplemente reflexionemos como sociedad que, que pasen estas cosas no, no se pueden quedar así eh, si seguimos haciendo este tipo de cosas sin reflexionar simplemente enterrando a una persona enterrando a otra ¿a dónde vamos a llegar? hasta dónde van a quedar nuestras mujeres? entonces yo simplemente quiero que reflexionemos todo como sociedad y que todos los comentarios negativos que no estén sumando mejor lo apaguen porque me entiendo que no son necesarios cómo recordaría a chantal una mujer alegre una mujer o sea yo ni siquiera soy de su círculo cercano yo simplemente soy un compañero de trabajo y la verdad es que cada vez que iba al show era a sumar la alegría incluso los relajos eran eso. no le bajé el nivel al show porque porque siempre estaba en un nivel de chercha, este trabajo, tío, de extrema tío, de era una Ahí está Camila sigue todos los locos de okay, ella, hay... todos los chopo y Pinini todos, sigue ella. Ay, sigue Camila, óyeme, ¿eh? es la re... página número uno de de mi cosa. Twitter una llamada buena. Todos ¿Todo chopo lo sigue tu Camila. Dios mío. Saludos. Chopería, buenas tardes. Buenas tardes. A lo, a lo. Y Esa dama, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba Camila? Ah, en terrena. en la terrena. ¿Y antes de eso por de vacaciones? ¿Dónde Camila? Estaba por playas extranjeras. Sí, por playas extranjeras, sí. Es. Se nota porque, mira, viniste con otro color diferente. Sí. Sí. mire chicos, sobre el caso de Chantal, Jiménez. Actualmente, cada vez que aquí pasa un caso, especialmente con una persona ya de la sociedad, entonces eso se cacarea de una vez y, y, y todo. Pero ¿por qué las, las autoridades no toman carta en el asunto cuando van a poner una querella? Porque no debieron soltarlo a él si ya ella había sido amenazada por ese joven, por esa persona. No debieron soltarlo, por más que fuera. Entonces ahora, cuando ya está muerta, vienen a querer justificar. Ah, que hay que hacer esto y ¿por qué no lo hacen antes? Sigan como van, ustedes serán los próximos soberanos. ¡Hey, Amén, hermano. <risa> el pueblo, el pueblo está diciendo, no soy yo. <risa> el pueblo. Miren, Muyano. entonces, eh, para darle un poquito de contexto a nuestra gente, en redes sociales, desde que el momento que se pro, eh, produjo este caso del asesinato de Chantal, pues la gente de una vez contra Carlos Durán. Eh, porque creen que él se beneficia o está sacando provecho de la muerte de esa joven muchacha realmente eh, yo creo que fue con ella que estamos hablando ya en, en, en el trabajo de semana santa que yo vi el video y empezamos a saber cuándo sucedió el hecho y es que carlos durán era muy allegado a ella porque como le mencionaba habían hecho varias colaboraciones no sé si desde antes de eso ya tenían una amistad más profunda pero le chocó entonces, si los comentarios negativos han llegado en donde hay personas que dicen, cuando tú estás de duelo, cuando tú has sufrido una muerte de una persona como Carlos Durán o cualquier ser humano, uno no tiene ni mente ni para usar un teléfono, ni para uno grabarse, para uno escribir, ni lo que sea. Entonces, la gente ha criticado eso de que cómo es que él está sufriendo tanto y pudo grabarse llorando y subirlo a Instagram, a Facebook, a Twitter, a todas esas redes sociales eso es lo que la gente está comentando, entonces mira qué pasa, yo digo ya personas así como Carlos y eso, son personas que ya viven de las redes, como que todo lo comparten en redes sociales, o sea a su día si, los, si se dejan, si están juntos si pasó esto, ellos todo lo comparten, porque así cuando se murió un perrito de él, creo que fue él hizo también eso mismo en las redes sociales, como que ya él es así él comparte todo, entonces para él su, su forma de se desahogarse diría yo, de que la gente viera de que él le dolió fue hacer ese video y subirlo a todas las plataformas digitales, ya eso depende de la persona, yo no juzgo a nadie, yo no digo, diga, ah, porque él lo subió eso, no tiene dolor, porque el dolor eh, no es, no sale así por así y más que en los hombres es difícil que lloren de esa manera, Claro. entonces yo cuando son, eh, cuando un dolor hace ya de una pérdida, yo no juzgo a nadie, que no, eso es mentira eso fuiste tú, que hiciste eso, no porque cada quien vive su duelo de manera diferente. Y siento que las personas y esas páginas se están como pasando demasiado con eso. Porque ya esa misma página que están haciendo meme de eso y de esa muchacha también se están lucrando si nos ponemos a sacar cálculos. Porque también con los mismos comentarios difamándola ya de como mencionaba el, el, el loco este que dijo, que no, que ella era chapeadora, que ella era esto. Están muchísimas páginas haciendo meme de eso. Páginas de mí me vienen reconociendo, ellos también se están lucrando y están sacando provecho de la muerte de la, al, a la, de la fallecida. Entonces, eh, Carlos Durán, que recientemente está viendo en Instagram en la pausa, él compartió vía Instagram de que él va a, estar, va a hacer un video de eso que él hace, en donde todo lo que se recauda de los views, los likes, todo va a los castos fúnebres de Chantal, de su familia, todo lo que necesitan, porque tanto el papá de ella como sus dos hermanos están pasando por muchas situaciones y que básicamente, según lo que yo veo, ella era como que la base o sea, como que lo mantenía económicamente a, a todos ellos. Entonces necesitan ayuda. Y siento que la gente tiene que bajarle un poquito, porque cada quien lo hace de manera distinta. No creo que Carlos esté lucrando de esa manera, sino que lo quiso compartir con muchísimas celebridades. Cuando tienen un pariente que, fe, que ha fallecido, pues lo hace. Se graba su video. Te digo, un, voy a dar un ejemplo, no es algo muy famoso porque no el mundo lo consume, pero no sé, tú más villalona, que eres más de red, igual que ellos más lejos. Este muchacho, desde que trabajaba en la cadena de Disney, Cameron Boys cuando él falleció y eso, todo, todo el elenco de ellos se grabaron en video en Instagram llorando, todos los que trabajaban con él subieron su vida en Instagram llorando, eh, a sus fans contándole su dolor y su duelo en vivo, en vivo exactamente. La hermana de Chantal también hizo un en vivo llorando y comentando. Es lo que me refiero, Siento como que le han dado para Carlos Durán. Que mi malo fue que hizo un video diciéndole que no tienen que cogérsela no, para no. Carlos Durán tampoco. Porque es lo que te digo, la gente siempre le quiere sacar lo negativo a todo. No, pues nosotros lo dijimos que a Carlos Durán le sale porque él es figura pública, ¿me entiendes? Y él es no, no, y le él le ayudó, una persona le ayudó, le ayudó, la ayudó mucho, muchísimo. El, y el, esa empresa más más. porque le sale, o sea, él, él, él, por eso él es influencer. O sea, él le sale a hacer eso, le sale eh, a demostrar su sentimiento eh, y, y da mensaje y entonces eso está bien, y lo que él está haciendo ahora, que lo veo ahorita también en Instagram, donde él va a recaudar fondos para ayudar a la familia, también lo veo lo veo bien, porque no sabemos cómo, recordemos como le dije ayer, ella no era una, no era una tipa que era famosa, era una tipa que estaba empezando en las redes. Lo que pasa es que el dominicano después que usted se muere que el, el dominicano empieza a seguir lo tenía 40 mil 80 ella en un ratico Después que se murió después que se murió lamentablemente muchas personas en la historia de aquí que se, que se han muerto han sido han sido ya de, después de muerte que que son famosos entonces realmente tienen que dejar eso y era una chamaquita que estaba empezando y lamentablemente pasó lo que pasó